Hola amigos, bueno seguimos entonces con los tutoriales acerca de Wordpress específicamente estamos aprendiendo a la edición del tema hijo de la plantilla Seriflite, pero eso no significa que no puedan tomar este tutorial para, para aprender Wordpress y editar algún otro tipo de tema. Muy bien, habíamos visto en tutoriales pasados cómo construir páginas y entradas, por ejemplo si nos vamos aquí a páginas vemos todas las páginas que hemos creado por ejemplo esta página productos la podemos editar desde aquí fíjense es lo que hemos hecho en la página productos se nos despliega el editor que viene por defecto en wordpress desde aquí podríamos añadir algún objeto alguna imagen algún video ya lo hemos visto en algún tutorial pasado sin embargo vamos a instalar un plugin que nos va a servir para poder editar nuestras páginas o entradas de una manera mucho más atractiva a la vista de los, de los navegantes que visiten nuestra página. Muy bien, entonces vámonos a instalar un plugin para poder realizar ese objetivo. Nos Vamos a plugin, añadir nuevo y nos vamos aquí al buscador y ponemos Beaver Builder. trata de este plugin es compatible con nuestra versión de wordpress vamos a instalarlo muy bien ya está instalado ahora lo activamos muy bien entonces nos lleva a la página de configuración del plugin y lo vamos a dejar así por defecto porque ya viene con una configuración bien optimizada vámonos nuevamente aquí a páginas todas las páginas vamos a editar la página productos le ponemos aquí editar y fíjense aquí ahora aquí ahora tenemos una pestaña que dice page builder ok entonces vamos a editarlo con page builder nos dice que si nos gustaría un tour le ponemos no muy bien, entonces aquí podemos editar nuestras páginas con Page Build. Por ejemplo, esto es lo que tenemos hasta ahora, lo que hemos puesto. Estos son nuestros productos. Eh, podemos poner, por ejemplo, vamos a agregar dos columnas aquí abajo. Vamos a agregar dos columnas. En una de ellas vamos a poner un editor de texto. Arrastramos, fíjense cómo vamos arrastrando un editor de texto. Ahí vamos a añadir un objeto. Por ejemplo, vamos a poner este objeto insertamos ahí guardamos fíjense cómo se va cómo se va añadiendo este este objeto aquí acá ahora nos ubicamos en esta otra columna y nos ubicamos aquí pero vamos antes a añadir un objeto en esta segunda columna ponemos acá añadir contenido vamos a añadir un, una a ver vamos a añadir una imagen. Fíjense la diferencia entre añadir, un, añadir una imagen con el editor de texto que lo hicimos aquí, con este plugin que añadimos una imagen, lo vamos a arrastrar hasta aquí, hasta la segunda columna que habíamos creado. Fíjense, vamos a seleccionar la imagen, vamos a seleccionar esta, que vaya en centrada, que muestre leyenda, ¿no? Podemos ponerle un tamaño completo o un tamaño miniatura. Podemos agregarle un enlace. Si esta imagen, si esta, si, es, si esta imagen tuviera un enlace URL, por ejemplo, podríamos sacar aquí. Y aquí se nos desplegará para poder, para poder poner el enlace de la URL que tiene esa imagen. O poder redireccionarla a cualquier otro sitio web. Bueno. Como no tiene URL todavía esta imagen, lo vamos a dejar aquí en guardar. Muy bien, tenemos dos imágenes aquí. Aquí podemos editar esto haciéndole clic acá. Podemos editar. Podemos editar, por ejemplo. Ponemos guardar fíjense ya se van creando se va viendo de una manera mucho más atractiva le damos hecho le damos publicar los cambios aquí vamos a ver cómo va quedando esto ok así va quedando fíjense vamos aquí abajo a poner un video. Vámonos aquí a editar página, pero con Page Builder. Bien, entonces aquí abajo vamos a crear una columna. Aquí abajo hay una columna. Bien, dentro de esa columna vamos a poner eh, HTML, un código HTML. Ok, vámonos a buscar el video. Por ejemplo, un video de YouTube. un video de nuestro canal un canal nuevo por ejemplo cualquiera por ejemplo este este video vámonos aquí a share vámonos aquí a embed y todo este código este es el código del video lo vamos a pegar Aquí, aquí, código HTML, le damos guardar, ok, fíjense como ahora aparece el video, hecho, le damos aquí hecho, publicar los cambios, bien, y ahora fíjense cómo aparece aquí el video, bien, ¿qué más podemos hacer con este plugin, vámonos nuevamente a Page Builder aquí, para seguir editando la página, Vamos a añadir dos columnas más por aquí. Muy bien, en una de esas columnas vamos a poner vamos aquí a, un, a, la, a los plugins de WordPress. Vamos a poner, por ejemplo, un calendario. Arrastramos aquí, calendario. Y ponemos calendario, pues. Le damos guardar. Y ahí se despliega un calendario. Ahora, en esta otra columna... Vamos a ver añadir contenido, le damos a añadir contenido. Podemos añadir todos estos estos widgets. Fíjense, hemos añadido calendario, podemos añadirle una barra de buscar, podemos añadirle una galería, okay, Comentarios recientes, okay, Los comentarios recientes que hagan en nuestras entradas, podemos añadirlas acá, etcétera. podemos agregar un video fíjense a ver vamos a ver arrastramos video qué opciones nos piden acá no sé seleccionar el video podemos seleccionar el video a ver vamos a ver se va a la librería a la librería de medios no hay ningún video ningún vídeo seleccionado podemos subir el archivo desde aquí ok entonces tenemos muchas opciones para poder trabajar con page builder ya depende de, de la imaginación de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces este es el plugin que le quería mostrar. Finalmente le damos aquí hecho, publicamos los cambios y así es como se irá viendo nuestra página. Fíjense, ya ustedes distribuyen mejor todo esto de acuerdo a su imaginación.